Saludos, soy Israel Banger en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es de cómo usar Chat GPT con micrófono. Como pueden ver, eh, al abrir el motor de búsqueda de Google y al abrir Chat GPT se nos activa el micrófono. Si yo le, aquí le, le hago una consulta, eh, no, no tengo necesidad de usar el teclado. Entonces para ello simplemente doy clic aquí. Háblame de Google y como pueden ver eh, fue algo más rápido y más sencillo y así se evitan de eh, escribir tanto en caso de que necesiten hacer una consulta eh, un poco rápido, todo lo pueden hacer usando el micrófono. ¿Cómo activan el micrófono? Listo, entonces vamos a hacerlo, simplemente presiono la tecla Windows más H y aquí vamos a configurarlo vamos yo lo, él, él les va a salir así yo lo pongo de esta forma para cuando yo inicio alguna aplicación se eh, automáticamente el micrófono se activa acá él les va a salir aquí pero yo lo corro acá para que se active siempre allí